En el vídeo de hoy continuamos el estudio de los tipos en LEAN siguiendo lo que ya habíamos hecho en la asignatura de primero de programación con Haskell. Vamos a recordar uno de los tipos, los tipos con parámetros que estudiamos, que era el tipo de los pares. Lo tenemos aquí en el tema 9 del curso. Ya hemos visto el tipo de los positivos y vamos a ver cómo se puede definir el tipo de los pares, esta parte de aquí. Bien, podemos definir en jaque con la palabra tipo, el tipo de los pares cuyos elementos, ambos componentes, van a ser del tipo A. Definimos el tipo par A como AA. Es una abreviatura, evidentemente. Una vez que lo tenemos definido, podemos utilizarlo para definir funciones. Por ejemplo, la función multiplica va a coger un par de enteros y nos va a devolver el producto. Como es un par, pues, pues hace eh, extiende la abreviatura y definimos, multiplica el, el, las componentes del par x y, y, y esto nos devuelve x por y. Bien. También podemos definir funciones con, tip, con variables de tipo. Pues, aquí hemos, hemos especificado que los argumentos iban a ser enteros. Podemos no dejarlo variables. Por ejemplo, la función copia coge una variable de tipo A y nos va a devolver un par de elementos de tipo A. Y la definición copia de X es simplemente el par XX. Bien, pues lo que vamos a ver en el vídeo. Es como lo, lo que hicimos en Hacker y acabamos de recordar, se puede hacer en LEA. Bien, primero, en lugar de la variable A, pues voy a, voy a declarar que alfa va a ser una variable de tipo. Bueno, recuerdo, el alfa es barra A. También importo la librería de táctica. Y ahora viene la cuestión. Aquí... Habíamos hecho tipo del para a a. Bien, ¿cómo se traduce en LEA? Pues en lugar de tipo, la palabra abreviatura, par de elementos de tipo alfa, me va a devolver un tipo y el tipo es precisamente el producto cartesiano de alfa por alfa. Recordad que el producto hay, bueno, si le dais control C, control K, pues aquí tenéis distintas formas, recuerda, distintas formas de escribir el producto. Por ejemplo, escribiendo barra x, pues sale el producto. Bien, y una vez que lo tenemos, pues podemos definir, una vez que tenemos el tipo, podemos definir objetos de ese tipo. Por ejemplo, el objeto par, el ejemplo de par va a ser un par de elementos de ese y va a ser los 5. Bien, como siempre. Recuerdo, control C, control K. Una forma de escribir el Z de los números enteros es simplemente con barra Z. Barra Z, y ya lo tenemos. Y también vamos a ver cómo se puede definir funciones sobre los pares. La función multiplica. La función multiplica, la tenemos aquí. Bueno, como siempre, hay que empezar con la. Palabra define el nombre de la función, diferencia con jaque, es que la asignatura está separada por un punto, no por dos. Y la ecuación, bien, lo, hace, lo podemos hacer con parámetros, mira que la definición es prácticamente la de jaque. Y no hay mayor diferencia. En fin, aquí tenía que poner los argumentos, aquí se los pongo con También la podría definir de esta otra forma que es equivalente: de, es la función multiplica, es una función, un lambda, lambda está escrito con barra lambda, lambda que al par x y le asigna x por y. Eh, control C, control R, bien, ya lo ha recargado. Bueno, y mira que aquí está escrito eh, el, el XY, el par XY, está escrito con los paréntesis con ángulo, es decir, que esto se escribe con barra menor. Bueno, otra vez lo recargo para que no me quede siempre, hay que tener en cuenta de que todo está bien y que el vértice inferior derecho, está en verde, una vez que lo tengo evidentemente puedo multiplicar multiplica el 2 por 5 y me devuelve, eh, cuidado aquí abajo, el 10 bueno, aquí me está diciendo de que hay evaluaciones bueno, pues la vuelvo a comentar para que se vuelva a poner en verde eh, tengo que recargar si no, no, la cuenta ya esta empresa. Bien, y lo mismo la función copia, la función copia la podemos definir exactamente igual eh, bueno, aquí le voy a cambiar el orden esta era copia2 y a esta le voy a dejar copia, mismo bien. bien, y una vez que la tenga, pues puedo hacer copia Mirad, aquí un detalle. Si le digo copia de 5, sabiendo que el 5 es un número entero, me va a dar el par 5, 5. ¿Qué pasaría si no le digo que el 5 es un entero? Bueno, cuando la, la intento calcular, pues bueno, también me, me, me lo evalúa y no, en fin, pero no puede saber, solo sabe que el 5 es un número. No sabría que de número entero. Bueno, lo dejo como estaba y también como es el argumento es variable, un alfa lo mismo que me pueda dar un par de enteros, me puede dar un par de boleanos aquí, control c, control r bueno, lo evalúo y me da el par tt t, t, t e, el booleano verdadero en lea Bien, pues con esas dos funciones, con la de multiplique y la copia, vamos a hacer un ejemplo de demostración, porque en fin nos interesa el razonamiento. Un ejemplo de demostración en Lean de una propiedad simple. Si yo cojo un número x entero, cualquiera, y lo que hago es que primero creo una copia y después multiplico, bueno, pues lo que me va a quedar es x al cuadrado. ¿Cómo se puede demostrar? Bien pues lo podemos hacer de varias formas la primera forma es utilizando cálculo utilizando el cálculo vamos a empezar en el término de la izquierda para llegar al de la derecha primero por definición de copia mira aquí por definición de copia reescribiendo con la función copia ya está en lugar de copia x tendría x por x después Reescribiendo con la definición de multiplica, multiplica x por x será x por x. Y hay una propiedad ¿va? en el sistema, potencia de 2, que a al cuadrado es lo mismo que a por a. Yo lo necesito en sentido contrario, de derecha a izquierda. Por eso es por lo que he puesto la flecha en sentido contrario, para que haga la reescritura al revés. Bien. Esta sería una demostración muy detallada, aquí he puesto los tres pasos y he indicado exactamente lo que está utilizando. Podría hacerlo menos detallada si declaro que estas tres reglas, es decir, la definición de copia, la definición de multiplica y potencia de 2, son reglas de, simplifica, de simplificación, es decir, se lo añado... ...a las que sabe simplificar automáticamente. ¿Cómo? Pues poniéndole a las tres reglas... ...aquí están los nombres de las tres reglas... ...el atributo sin, que significa añadirlo... ...al conjunto de reglas que va a simplificar... ...sin necesidad de indicarle el nombre... ...a su base de conocimiento de reglas de simplificación. Y entonces la demostración anterior... ...en lugar de tener que decir exactamente... ...qué regla estoy usando en cada paso... Pues los pasos son los mismos, pero ahora simplemente las tres veces le digo por simplificación, sin especificar cuál de las reglas es. Y si al fin de cuentas todo ha sido las tres pasos por simplificación, pues la demostración se puede hacer mucho más simple y dejar por simplificación. Lo importante también. Esto es para que la tercera demostración funcione. Mirad que aquí está... En verde, eh, cuidado, está en verde, eh, venga, lo pongo aquí. Está en verde, es decir, que está todo bien. ¿Qué pasa si comento lo del de atributo? Bueno, pues ya veis que el verde se ha puesto rojo y me está diciendo aquí que no sabe, que no sabe cómo simplificar y no sabe cómo transformar, que multiplicar multiplicar x es lo mismo que es x al cuadrado, o este de aquí, que no sabe cómo copia x, me va a dar xx, ¿de acuerdo? En fin, entonces le quito, le vuelvo a poner los de los atributos y otra vez vuelve a estar completa la demostración. Y eso es todo por ahora.